Unidad 6. El laberinto de la salud en México. El acceso resulta complicadísimo en un sistema de salud tan desestructurado. Si ya de por sí las enfermedades raras conllevan una problemática muy específica, el sistema de salud mexicano dificulta las cosas aún más. Es por ello que conocer este laberinto nos permitirá transitarlo de la mejor manera. Aún con todas las trabas que implica, debemos saber qué puertas tocar para generar el cambio que estamos buscando.